nadie se lo imaginaba nadie se lo esperaba que el virus llegaba y nos maltrataba nos atacaba nos marginaba, nos dejó sin nada nos acobardaba y al fin nos acababa una parte más 17 años y la otra piensa que esto solamente es un simple engaño Todos ellos tienen tallos, pues nada más buscan amaños El coronavirus nunca llegará a ser ensayo Esto no va a ser la extinción, solamente es una prueba de Dios Demostraremos que tenemos alegría, fuerza y corazón Por eso yo te lo explico en esta hermosa canción Y te suplico que te quedes en tu casa, por favor la gente está desconcertada y con la mirada hacia abajo pues el gobierno no les da nada y les quitan los trabajos pero te y que vamos a superar esto y luego iremos en un nivel grande de asesos la gente de su casa no se mueve por el covid-19 esto solamente es breve pero si sales lo promueves no hagas que los casos se eleven y esto sé que conmueve pero afuera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 también critican a las personas que salen a trabajar, pero no es por necesidad, sino por necesidad. No tienen la misma oportunidad que los demás, en eso no se ponen a pensar. La gente de su casa no se mueve por el Covid 19. Esto solamente es ve, pero si sales lo promueves. Nada es que los casos se eleven y esto sé que conmueve, pero afuera.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 para salvar a la gente.